Una noticia que en, en los medios pues alegró a todo el mundo Digo en los medios, y hicimos una gran algarabía Y después nos dimos cuenta que fue más la sal que el chivo ¿verdad? Y cuando digo que fue más la sal que el chivo Y la alegría que tuvimos fue muy corta Porque parece ser que eh, seguirá pasando esto eh, por un tiempecito hasta que le permitan al eh, director de la Policía Nacional, eh, Alberto Ten, eh, el poder cumplir con la orden ejecutiva que emanó prohibiendo los retenes y las revisiones en las policías, en las calles. Puede venir aquí, me envían y me van a seguir enviando de las partes donde suceda, Pasó en Navarrete, pasó en San Pedro y el más cercano aquí anoche. Lo mismo que le hiciste a esta, a la frontal ahorita. Fíjense, fíjense esto. Esto es un grupo reis, de personas reis, que va, va en la noche. Ya a San Francisco. Mira cómo están, eh. Va en la noche y me decidió mandar esto. Después de esta llamadita lo ponemos. Buenas noches. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano, hermana, a ver si le podemos escuchar bien. Sí, buena. Buenas noches, dígame usted. Sí, Pitagora, mira, yo te tiro de aquí del sector de Villaverde. Sí. Eh, aquí tenemos, esto es un caos. Aquí hay un conani y una escuela cerca, mira, y aquí lo que es la basura y, y. Esta calle es tan pésima, mira, aquí se han dado trayones los muchachitos cuando van para la escuela, que esto da es vergüenza. Esta calle mira están porque estaban bregando con la cantarita, la placa, y esto lo dejan así, todo es una vaina, y yo quiero ver si a ver nos pueden ayudar y para ver si nos tiran para ir de viajar de material. Repíteme el sector. Sector, el sector Villaverde. ¿En qué calle? Después los de burullones. Después los de bullones, pero eso es todo el barrio, en la calle principal. Sí, no, todo, es es un caos, un caos. Y esto uno sabe por todo un la sal por por todos los lados. Sería difícil que le trabajen a todas las calles, pero para que por lo menos pero, la calle principal ahora... Ah, en claro, claro, claro, principalmente sí, que o sea, sea a, la, a, la, a la principal. Nosotros le haremos llegar su queja a las autoridades Villaverde. Muy bien. Pues está bien, pues muchísimas gracias, ya usted sabe. Estamos para servirle. Okay, okay. Entonces quiero, para que ustedes vean este video, y ustedes juzguen eh, de acuerdo a su propia inteligencia, y me digan qué ustedes aprecian. Y yo entonces ahora le voy a hacer el comentario. son guardias y amén, míralo ahí, míralo ahí. ¿Eh? esto es camino ya de castillo para, para San Francisco mírenlo, mírenlo como están ahí, mírenlo muy bien, lo vieron verdad, ahí está él lo prohibió y su subalterno le desobedece buenas noches a su orden sí buenas noches Pitágoras. placer Señor, mi colega Mercedes, díganme. colega. Sí, mire, doctor, le estoy llamando, porque usted sabe que la semana pasada el jefe de la policía, nuestro general de la provincia, había prohibido los lo retenas, precisamente ahora que yo veo que tú estás subiendo un video. Y ayer me cuentan algunas personalidades que en Guisa eh, habían continuado los lo, lo, lo benditos chequeos, pero por parte del centro me parece que del Ejército y esas cosas. ¿Seguimos lo mismo, Diógenes. Sí, lo sí, que pasa es que como, sí. el, como el, el director de la policía envió un memorando Y sabe que el, el policía que se ha sorprendido en eso lo van a sancionar Pues entonces ahora van a aprovechar para la cogioca en este tiempo Ya que la policía se recesa, ahora tendremos los guardias tenemos al, Tendremos al Ciutrán, tendremos a lo mejor al Coba, A la Escoba y al Diablo y su hermana en la picadera en las calles entonces, no, por no, un no, lado el lo, lo la y, por y, por otro, y por otro es la misma mierda Digo, la misma cosa Sí, dígame Exactamente, pero entonces lo que tenemos que hacer Es que el jefe de la policía ni se pronunciara en ese defecto Porque entonces estamos observando Que por un lado queremos poner un poñito tibio limpio al asunto Y por el otro entonces vamos a seguir jodidos con No, los no yo, te voy a decir, yo te voy a decir Cómo se resuelve eso Y la solución te la va a plantear uno con el policía Que es un civil, que soy yo Quédate ahí para que escuche Ok Miren, ese es el comentario nuestro de esta noche. El general Ten, Alberto Ten, es un hombre práctico. Es un hombre que incluso ha enfrentado con gallardía al poder. Leonel Fernández lo destituye, se va a los tribunales, logra rescatar su honor y luego de que rescata su honor, Danilo Medina lo asciende y lo reintegra y lo pone como director estuvo en Santiago dos veces estuvo en San Francisco de Macorís dos veces estuvo en Barahona estuvo en Puerto Plata y donde quiera que dirigió se caracterizó por ser un hombre de calle confrontativo él salía aquí e hizo una buena relación con la sociedad recordamos que en plena pandemia él estaba distribuyendo mascarilla y salía a los barrios a hablar con la gente pero con quien tenía que ser recto lo fue fíjense que a un síndico de un pueblito por ahí que le dijo que era un jefe, lo trancó primero y se lo llevó, con todo y estar en el poder. ¿Qué quiere decir eso? Que al general Alberto Ten no lo pueden dejar en escritorio. Y si el presidente quiere realmente que él aplique mano dura y macana, como él lo prometió, tiene que darle capacidad de operación y dejarlo en las calles, que él siga siendo el mismo Alberto Ten de toda la vida. Ordenó que no hayan retenes policiales pero eso solamente se puede acabar de una forma, porque tú sabes qué dificultad tiene el jefe, ya yo lo analicé aquí. El director de la Policía Nacional, lamentablemente, no nombra a nadie. Los nombramientos de generales y coroneles, además de que se hace por decreto, se recomienda en una terna que se lleva a interior y policía, y de esa comisión un hombre, y todo el mundo sabe a quién yo me refiero, decide quién es que va para acá y quién va para allá. Entonces, si el general Alberto Ten, el director de la policía que esté ahí, no tiene la capacidad de nombrar su equipo, de nombrar sus hombres, no lo van a respetar. Porque siempre coroneles y generales van a estar detrás de su ascenso, de su nombramiento, detrás de civil Entonces, la politiquería va a seguir metida en la policía. Eso hay que acabarlo. Tiene que pasar como sucede con el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia. Hay un Consejo Superior Policial, pues ese Consejo Superior Policial lo que tiene que hacer es permitir en un momentito, desde que termine el comentario y le paso, el Consejo Superior Policial hace lo siguiente, el General Alberto Ten llega o llega a Eduardo, llega a quien sea, pero vamos a hablar de él que es el actual director. Miren, estos son mis hombres de confianza, estos son los hombres que yo quiero designar ahí. Eh, eso lo decide el Consejo Superior Policial que está formado por generales. Y gente, gente sobre que el director de la policía debe tener como director su superioridad jerárquica. Y esa gente es, es la que debe ser designada. Porque ¿de qué le vale llegar a un general sin tropa? Un general sin tropa no es nada. No va a tener gente que le obedezca y que quiera. Él tiene la intención, pero tienen que dejarlo ser. Fíjense que él dice, vamos a acabar con esto, porque estos retenes constituyen una, des, una desgracia, un problema para el ciudadano de a pie, para el serio que quiere ir a su trabajo, que quiere retornar a su hogar y que necesita estar tranquilo. Y que se acaben esos macuteos, porque todo el mundo sabe que lo que se mueve son macuteos. Y que él mismo explicó que ningún delincuente va a un, un retén Aquí estoy yo, vine a entregarme. Yo soy el delincuente tal. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué yo le puedo servir? Lo que pasamos somos los pendejos. Lo que tenemos que pasar, porque tenemos que de manera obligatoria ir para nuestro trabajo. Por ejemplo, esa gente que iban para, que iban para, para Castillo, o venían para acá, ese retén tenía que pasar. quién estaban ahí? Los guardias y DGC. ¿Me entiendes? Entonces... Cada, cada mando militar es una isla. No, tiene que ser una voz universal. Si se estableció eh, una reunión con los altos mandos militares, con el ministro de defensa, la fuerza y todo el mundo para que actúen igual. Además hay cosas que hay que diluirla aquí. Ustedes recuerdan que yo dije que no podía haber un departamento de microtráfico y de macrotráfico y que estaban chocando la DNCD y la vaina esta, ¿cómo se llamaba? El DICAN. La disolvieron, pero se quedaron asimiladas ahí en los asuntos. Eso de Ciutran, de Ciudad Segura, grupo de militares que cogieron para mí eso no puede existir. Y aquí todo es para botella, que una policía turística, que una policía de los otros, ¿para qué tanta policía? No sirve para nada eso. ¿Mm? Policía nacional. Y tiene que haber una renovación obligatoria que le permita tener el mando sobre sus hombres y que no sea por la vía política mientras sigan haciendo los decretitos ni siquiera los ascensos cuando un militar quiere ascenso tiene que fajarse a tumbar polvo y hacer campaña política y al que no si les llega por osmosis un día porque un jefe llegó y es amigo y ese jefe lo recomienda pues a ese tal vez lo ascienden pero eso tiene que acabarse porque eso degrada, humilla y no permite que en la carrera policial los hombres serios los hombres que que quieren de verdad llegar porque tienen mérito, años de servicio, porque su hoja de servicio es inmaculada, porque son gente que no son, eh, coge peso, que son incorruptibles, que son insobornables, y gente como esa que tiene diplomado, título, que ha dedicado a prepararse, a formarse, esa es la gente que merece ir dirigiendo las direcciones regionales, llegar a los cargos como... como asuntos internos, departamentos de investigaciones, porque todavía asuntos internos, lectores de investigaciones coronales giran el nombre del presidente de la república por decreto, y ya ¿a detrás de quién ustedes creen que van a estar a través de todos los funcionarios del presidente tratando de lamer saco y tumbar pueblo para llegar y conseguir un nombramiento una designación ¿Me, me doy a entender, entonces eso hay que evitarlo, para que esas cuestiones, esos, esos puntos de búsqueda no existan. Y yo expliqué que de la única manera que tiene razón de ser es si se robaron, atracaron, mataron a alguien. Hay un operativo buscando a alguien o algo en específico. Y ya no ver esto, hay algo para la frescosa ahí. Da pena porque le están mejorando los salarios. Ojalá llegue un momento en que se lo den y no tengan que pedir o no tengan que estar macuteando y que nosotros cuando veamos a la policía en la pista, digamos, me salvé, si tengo un problema, me van a auxiliar, me van a ayudar, pero llega un momento en la, en la situación en la que estamos que uno dice, me van a atracar o me van a matar, me van a pedir, es lo que uno piensa, no lo digo por mí, porque a mí me respetan, yo soy una, una he tenido la, mucha suerte de saberme conducir con respeto siempre y me dan un trato especial, yo tengo que agradecer eso, pero tiene que acabar eso, y al general Alberto Tec no lo pueden dejar haciendo oficina, tienen que dejarlo porque él es un hombre de calle, práctico tiene los elementos suficientes para enfrentar al tigueraje. y nosotros no queremos que le metan mano dura al hombre serio y que lo fastidien como se le metió a Chubaca en la cabeza una estupidez de desarmar a la gente armada en esta población a los que tienen las armas legales son un idioteco, Entonces los delincuentes están armados hasta los dientes y nosotros tenemos una prohibición que opera desde el ¿Desde cuándo? Desde el 2016, la importación de armas prohibida, eso es una estúpida. Ahora es que hay una proliferación de armas ilegales, las armas legales se pusieron que cuesta más una, una pistola que un carro. ¿Y qué usted cree entonces que va a hacer el ciudadano común para defenderse? Que donde el tipo en el punto compre el arma ilegal, la va a buscar el tipo también. Va a buscar su ametralladora, su escopeta, su pistola, va a protegerse porque no se va a matar. Entonces está todo el mundo armado ilegalmente. Se necesita también que no tengan una cabeza de ñame ahí en esa institución. Se necesita un cerebro pensante, que, que se respete y que esté no solamente en competencia con la policía, que tenga armonía. Y esa cuestión de la reforma policial, de gente que sepa de eso. Ojalá que para que eso tenga efecto... Al general Ten lo saquen de las oficinas y lo dejen en las calles, en las praxis. Él es el director de la Policía Nacional, eso, eso supone un estatus un de mando. No, él es un hombre que, si se produjo una, un asunto en Santiago eh, con su alterno, que no vamos allá, ese hombre va al terreno, dejen lo que vaya y cancele y haga lo que tenga que hacer. Para que su don de mando, su jerarquía se sienta, pero no la queremos sentir para que perjudique a sus pares a sus generales, a sus coroneles, a su cuerpo castrense, no, para que sane y saque la basura que todavía queda ahí y para que proteja a la población civil, a los delincuentes que hay que apretar y meterle mano. Con los derechos humanos nosotros hemos estado dándole paños tibios a la delincuencia, y la delincuencia está arrasando, está acabando en este país. La mano dura de la policía, queremos que Alberto Ten nos haga sentir en los delincuentes que tiemblen. Que hay una gestión que digan, a ese hombre le tenemos miedo. Si no hay respeto, que le tengan miedo. Pero para eso hay que tomar decisiones si comenzamos que la ñoñería, que los derechos humanos, que no se pueden matar delincuentes, que, que hay que, eso, el debido proceso, someterlo a los tribunales, porque los derechos humanos, nadie tiene derecho a matar a nadie, y es un derecho divino, no vamos a joder como sociedad, porque ellos están en la calle matando gente, y ellos nos preguntan, y si no salga ahora en Navidad con su chequecito, o expóngase para que usted sepa si es verdad que Lola lo baila bueno, ahora están acabando y atracando y arrasando en el país, entonces tenemos que sentir la autoridad pero con los delincuentes a mamá y papá que se van a protestar por un, por, un, por un hijo delincuente hay que meterlo preso también y si son menores hay que meter preso a papá y a mamá o al tutor que lo tenga porque usted es un apoyador porque la costumbre que hay es que en los barrios este atracador, este delincuente de mi barrio a este yo no le denuncio porque este es cerca de mí después me jodo yo verdad entonces nosotros estamos encubriendo y apoyando como pasaba aquí yo le voy a mencionar un nombre aquí había un delincuente que era un asesino que tenía una de las bandas más peligrosas y no tenía una sola ficha porque no había caído preso nunca protegido vivía en diversas casas en los sectores y lo protegía un dios un ídolo y así han pasado muchas bandas yo no tengo que mencionar el nombre porque todo el mundo sabe que ya quedaron en el pasado porque aquí pasaron dos manos pesadas que fue Siriaco Núñez que acabó con esa banda completa lo exterminaron, hay que darle gracias a Dios por eso. Y a pesar de que metió la pata después cogiendo, haciéndose millonario, pues ya termino diciendo que hay que decir entonces que los cirujanos y como enfermín hicieron su trabajo de limpiar las piernas, dejar muchos inválidos y muchos lo mandaron para el cementerio y estamos más tranquilos por eso. Que disculpen los derechos humanos y que me disculpen los cristianos, pero aquí hay que darle mano dura a los delincuentes. O ellos o nosotros, esta sociedad, no puede seguir así. Ojalá que le den capacidad de accionar, que lo dejen ser él, con los cojones que tiene Alberto Ten, y que actúe apegado a la ley, pero con rigurosidad. ¿Mm? Que operemos la tranquilidad, pero cuando haya que aplicar la tranca y la macana, que se aplique. Hasta la hasta la esposa del presidente, aunque después entendió que se que dijo, bueno, me metí un poquito las patas. Necesitamos mano dura y macana, dijo la Raquel Porque hasta la, Cuando ella vio que mataron a la muchachita, que mataron a la otra, los pastores, y, comenzaron, y matando tanta gente, bueno, pues caramba, ojalá y que reflexionemos en eso. Bueno,